Hoy es martes 25 de diciembre de 2018. Feliz Navidad para todos. Mi nombre es Robert Dalí y les invito a ver el siguiente video. Hoy te traigo los 11 superalimentos que te harán adelgazar y mejorar tu figura. 1. El alga espirulina. Es un alga que ayuda a reducir el apetito, ya que contiene fenilalanina. Actúa en el cerebro, sobre el hipotálamo, causando sensación de satisfacción. También es una proteína completa del reino vegetal que aporta todos los aminoácidos esenciales, siendo propicia para los vegetarianos. Contiene gran cantidad de yodo, lo que produce, a través de las glándulas tiroides, la aceleración del metabolismo, resultando así ideal para las personas que padecen hipotiroidismo y también ayuda a perder peso. La levadura de cerveza es una gran fuente de vitamina B, regula el colesterol gracias a sus ácidos grasos y acelera el metabolismo. Ayuda a combatir el estreñimiento ya que posee fibra y contiene una gran cantidad de minerales, lo que aleja las enfermedades relacionadas con la acidosis. Es recomendable para combatir la depresión y la fatiga gracias al complejo de vitamina B que posee. 3. Chocolate amargo. Es un excelente antioxidante, ya que posee flavonoides que combaten los radicales libres y evita así el envejecimiento. Es una gran fuente de magnesio que, combinada con almendras, ayuda a fijar el calcio en los huesos. Produce una sensación de bienestar, lo que es muy recomendable para personas con depresión. 4. Té verde. Contiene algunos aminoácidos, vitamina B, vitamina C, y polifenoles que combaten los radicales libres. Es el único té que posee propiedades alcalinas que favorecen la pérdida de peso. 5. Espinaca. Es una gran fuente de beta carotenos Se convierten en vitamina A. Combate distintos tipos de cáncer, el de boca, el de pulmón y el estómago, por lo que es muy recomendable su ingesta para las personas que fuman. Es rica en vitamina K que interviene en la coagulación y posee ácidos grasos insaturados que favorecen la circulación. Al contener muchos minerales, favorece la pérdida de peso y estimula el metabolismo. Se recomienda consumirla cruda o semicruda para evitar que pierda sus propiedades. Piña. Aporta vitamina C, vitamina B y vitamina E. Sus componentes ayudan a la producción de serotonina. Mejora el estado de ánimo. Contiene varios minerales como potasio, magnesio, los cuales actúan como alcalinizantes que aceleran el metabolismo. Contiene bromelina, una enzima que ayuda a metabolizar los alimentos. Frutos secos. Las almendras, nueces, nueces de la India, cacahuates, pistaches, aportan vitamina A, vitamina E, complejo B, ácidos grasos y minerales como zinc, calcio, fósforo, magnesio, hierro y cobre. Estos alimentos tienen una porción de proteínas, pero son incompletas. Les falta el aminoácido metionina que contienen los cereales. Esto quiere decir que al combinar ambos alimentos, puedes obtener una proteína completa. Ciruelas. Son ricas en vitamina A, vitamina E y vitamina C. Poseen gran cantidad de minerales como calcio, hierro, magnesio, que ayudan a prevenir la depresión. Aportan mucha fibra, lo que ayuda a combatir el estreñimiento. Al igual que la piña, su estado natural es ácido, pero al pasar por los jugos gástricos, produce efectos alcalinos para el cuerpo. 9. Uvas moradas. Poseen vitamina B3 y minerales como calcio, magnesio, fósforo y potasio. Contienen resveratrol, un antioxidante que te defiende de los radicales libres, lo que da como resultado que tengas un envejecimiento más lento. Esta sustancia también permite que la sangre circule mejor a través del torrente sanguíneo. 10. Brócoli. Su consumo aporta vitamina C, complejo B, vitamina A, calcio y ácido fólico. 11. Kiwi. Proporciona un gran aporte de vitaminas y sales minerales, mismas que influyen positivamente en el sistema nervioso y circulatorio. Junto con la guayaba, es una de las frutas con más contenido de vitamina C, por lo que te protege de los radicales libres, evitando el envejecimiento. Si quieres aprender más sobre alimentación, mejorar tus hábitos de vida y poder ganar salud, te recomiendo mucho que tomes el curso de adelgazar con la cabeza. Adelgazar con la cabeza. Adelgazar con la cabeza. Que te cambiará la vida y te hará sentir mucho mejor a través de nuestra página web eh, www.joanagarciacenter.com Si te pareció interesante el video y te gustó, no olvides darle like y suscribirte a la campanita. Y sigue con más Robert Dalí.